Ahí, y el pequeño Johnny Flynn Ahí y el pequeño Johnny Fleet. La O en un omelet omelete, La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ropa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 Y el Mi yo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 Escuchas a la lechuza, ulular, oh ulular. Oh Escucha a la lechuza, ulular, oh ulular. Oh Escuchas a la rana, se revet, rebet rebet. rebet. Escucha a la rana, se revet, rebet rebet. rebet. Escuchas a las serpientes hissar, hissar, hissar, Escucha a las serpientes hissar, hissar, hissar, Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar. Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar.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 al zoológico mañana, al zoológico mañana, al zoológico mañana, papá va a llevarnos al zoológico mañana, todo el día podemos jugar, vamos al zoológico, pero que hay de ti, ti, ti, puedes venir también, también, vamos al zoológico.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 Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, mira cómo corren, mira cómo corren, tras las cosas del granjero, después navegaron en bote. ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos?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 Donde sea que mar iba, que mar iba, que mar iba, Donde sea que va, el cordero también irá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 Y bingo fue su nombre, NGO, NGO, NGO y Bingo fue su nombre. Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre. que hoy bingo fue su nombre Hubo un granjero él tenía un perro y bingo fue su nombre Oh Oh Hoy oh, bingo fue su nombre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 ¡Hurra! Las hormigas marchan de 10 en 10 la pequeña grita en finales y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia. Oso te Dios o el cielo. Oso te di, oso te di, Inclínate Oso te toca o te Dios o te di, o oso Dios di, de Dios o te di, o te Dios apaga la Dios Oso te di, di, buenas noches.